durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Mapolanco se refirió a varios aspectos tomados en cuenta en su gestión para el inicio del semestre 2019 Estamos trabajando básicamente con lo que es uh, lo más importante para nuestra universidad que son los estudiantes hemos estado trabajando en la reinscripción ustedes han visto que ha sido un clima bastante eh, eh,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 Al mismo tiempo valoró como positiva la gestión del actual director del recinto San Francisco de Macorís, maestro Miguel Medina, resaltando la armonía administrativa. Muy bien, creo que eh, es un hecho prácticamente histórico la armonía, que se ha dado aquí en esta gestión con este gran equipo que trabaja aquí, que es orgullo para todos nosotros también desde Santo Domingo. El encuentro se llevó a cabo en el comedor universitario, donde diversos temas de interés fueron tratados como es la reinscripción y los estudiantes de nuevo ingreso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.